Bienvenido a Animales Domesticados del Antiguo Egipto. La agricultura y el ganado doméstico llegaron hace 6.000 años. Los arqueólogos han encontrado restos de ganado, burros, cerdos y perros. Se cree que los dromedarios fueron introducidos durante la invasión persa. Las mascotas eran muy queridas en el antiguo Egipto. Muchas ilustraciones de niños los muestran acompañados de mascotas. El gato, uno de los animales más destacados del antiguo Egipto, no fue integrado en la vida cotidiana hasta el Imperio Medio. Como los gatos eran tan útiles para cazar serpientes y roedores, estuvieron presentes en todos los periodos. Sin embargo, no pasaron a ser mascotas hasta el Imperio Medio. El príncipe Tutmosis, hijo de Amenhotep III, hizo que enterrasen a su gato Tamiu en un sarcófago propio. La primera referencia a los perros data del 5000 antes de la era común eran mascotas populares ya que ayudaban a cazar y protegían los rebaños estaban muy vinculados a anubis el dios con cabeza de chacal los babuinos los monos o los halcones se utilizaban como mascotas y se momificaban y enterraban con la misma ceremonia que un familiar